Buongiorno amigos de Más. ¿cómo va el entrenamiento, El giorno de hoy voy a hacer un circuito, un circuito para el tricipite y la espalda. Voy a hacer tres ejercicios de tricipite y tres ejercicios de espalda. ¿Cuál es nuestro objetivo? Tonificar, tonificar el tricipite y la espalda, que tú siempre sea a tono, a tono, a tono, te mantengas siempre en forma. El giorno de hoy es bordado con esta banda elástica que no es tropo, tropo mole ni tropo dura, un, es, es resistencia intermedia. Con estas bandas elásticas podemos alenar grandes grupos musculares como los piccolos, todo el cuerpo. Pero el giorno de hoy, como he dicho prima, trichipiti y espalda El trichipiti lo lachamos por view più, più avanti, da Pablo. Vamos a iniciar con un poquito de, de movimiento, movimiento, cosí le enviamos una pequeña información a nuestro cuerpo que vamos a hacer la actividad física tiene dietro la espalda, la espalda cuesta el movimiento, cuesta el movimiento avanti, avanti con la mano, una pequeña presión al gomito nuevamente, a eso, vamos dietro ok, cambio cambio, avanti ok, perfecto, vamos a hacer este circuito que será muy eficaz, vamos a golpear realmente el músculo. Vamos a alenar a, a eh, 30 segundos de nuestro método: 30 segundos de esfuerzo con 15 segundos de recupero. ogni ejercicio, lo repito, 3 voltios. Tú acá se lo puedes modificar: eh, puedes modificar la resistencia, el tempo eh, y qué otra cosa: eh, el tempo y la pausa. Perfecto, perfecto. Ok, voy a meter mi timer, impostar mi timer. Vamos a iniciar el primo con ejercicio de la espalda Tres ejercicios nada más Tres ejercicios de base que nos van a ayudar a mantenernos siempre en forma Prepárate 3, 2, 1, vía. Four, nuestro three, primo, nuestro primo, two, nuestro primo one. Prendo de fronte, de fronte, cuesta, va Lentamente, lentamente Piego ginocchio, esquina directa brazo directo y lentamente Va, su. Te concentra, de concentra, de concentra. Ok, perfecto. Nuevamente, vamos a hacerlo nuevamente con, les, con el, esteso bracho, el esteso bracho, no voy a cambiar el tres, tres con cueste, tres con el brazo, tres con el brazo. Eh, y ya idiato con el brazo sinistro. Tú vas con el destro Ok Prepárate, prepárate, va, se va Lentamente, lentamente, lentamente, lentamente a salir veloce Y echando lentamente, lentamente Cosito unificamos Tutto en su escapular El manguito rotador Écolos, perfecto Va Usa la fuerza del abdomen, usa la fuerza del abdomen Ok, perfecto, ya se siente un poquito, ya se siente, porque con esta banda, como ha dicho prima, ni es ni pesante, es de intermedia, intermedia. Ok, lo hago así de frente, así guardate un poquito, Estas pues angulaciones. Va, llego ginocchio, esquina di dedito y va. va. Me concentro. hay velocidad, simplemente lento, lento, lento, lento, lento personificare. Ah, yeah, yeah. yeah. yeah. Perfecto. Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar. Siempre voy a abrir hasta esa misura la espalda, así o un punto de equilibrio. Viendo directo. Puso la fuerza del abdomen y se va. Esta es elevación de frontales. elevación Después vamos a hacer laterales. Lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento. Tú lo puedes hacer con una banda más, más resistente. Puedes hacer 30 segundos, 25, aunque un minuto. Ok, perfecto. Ya ha hecho el primo, vamos a hacer nuestro, nuestro segundo. Segundo, segundo, de esta forma. con el pecho, que se vea el pecho ok, perfecto, manca uno, manca uno dopo de puesto vamos a hacer ah. elevaciones laterales último, último, último ok Perfecto, ahora vamos a hacer un poquito de elevaciones eh, laterales, me inclino avanti. esquina directa y vamos a abrir de lato, lato. abro de lato, primero las frontales a esos laterales, laterales, ok se va, va de mantengo y echando lentamente, Tra. lentamente, Sí. Uf. Nuestro primo, nuestro primo Manca no duve, manca no duve Ya se siente, ya se siente Tú puedes, tú puedes Tú puedes modificar Falla una, falla la alta, falla la una Yo la voy a hacer tú te tres, tú te tres, así Siento que ese músculo te falta así Que te trema, que te trema Ok, te va Me inclino avanti, guarda, esquina schiena Guádalo como la hora, guardalo como la hora Perfecto Manca el próximo, el próximo, el próximo, el próximo Voy a cambiar de direcciones, así guardate el ejercicio. Guardo de frente, guardo de frente, esquina directa. Guardo de esquina directa. no se va. Madre de Dios, se sentiva se siente, se siente, se siente, se siente se se con la espalda, se siente. Este es nuestro segundo ejercicio de espalda, manca, manca ancora uno, un altro. Iniciamos nuestra con la con el brazo diverso, contrario. Va. Lentamente. Tú hay el control, tú hay el control, tú hay el control de extender piano, piano, piano, piano. Que no sea el elástico que te tire el brazo, soy tú el que comanda. Uh. Voy a cambiar el cambio, cambio de lapa. Si tú, tú guardas más o menos el ejercicio, guárdalo acá. Hace sentir la espalda, siempre espalda de jugadores de básquet. Ok. Ok. Lentamente, lentamente, lentamente. ¿Cuál eh, Tonificamos. Ah. Diventamos fuerte con el brazo. ¿Cuál con, con la espalda. Ok. Perfecto. Vamos a finalizar con el último y cambiamos de, de ejercicio se va me concentro, uso aunque la fuerza del abdomen Estos ejercicios, si tú seas constante, al menos dos vueltas de semana, vas a ver grandes resultados. Perfecto. Nuestro próximo vamos a hacer press militar, press militar. Desde sopra, desde sopra. Abro, echendo y quedo. Lo prendo corto. Va, hazlo, va. Abro, quedo, abro salgo siendo chiudo abro su siendo chiudo abro su siendo chiudo abro su siendo chiudo abro su ok esto se ve fácil, esto se ve fácil pero es un poquito complicado, se siente Si tú prendes el elástico más chiuso, vas a hacer más tensión cuando desciende cuando desciende Todo depende de tu, de tu capacidad, de lo que tú quieres. Si tu quieres hipertrofiar de más, prende un elástico más grande, más potente. Ok, se va. Tra, chiudo, abro, su. Escendo, chiudo, abro, su. Esciendo, chiudo, abro, salgo, escendo, chiudo, abro, salgo, escendo, chiudo, como decía prima, tú prendes un elástico più de otro colore para sentir più tensiones en tu espalda. Nuevamente, nuevamente, nuevamente va, se va, esciendo, chiudo, abro, su, ta, da, da, abro, su, esciendo, chiudo, abro, su, siendo, chiudo, abro, su, esciendo, chiudo, abro, su, yendo, yudo, abro, su. Ok, perfetto, vamos a fare l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo. Questa mi piace, mi piace, mi piace. Sento, sento che la spalle lavora. Ok, vamos a iniciar con nuestros ejercicios para el trichipiti ya, colocar la banda como si fuese, como si fuese el síndaco, el síndaco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a prender la banda de esta forma y vamos a tirar. El. Tra. El síndaco, el síndaco, el síndaco. guarda el síndaco? Tra. como elabora el trichipiti Mándalo como elabora si lo prendo più, su, facho più tensione. el Síndaco, Pablo. El síndaco, Pablo. El síndaco, más El síndaco, ah, tira. como tira, cuida como tira, cuida como tira. Perfecto, perfecto. Vamos a fare un altro, un altro con este sobracho. con este sobracho, Siempre un síndaco, no? Un síndaco, ta, ta, ta. Este es nuestro primer ejercicio de trichip chip nos queda mancando 2 en piu. Ok, se va, se va. guárdalo pues, guárdalo pues. guárdalo pues. Tra. Tra. Perfecto. Lento, lento, lento, lento, lento. Tra. Tra. Tra. Tra. Lentamente, lentamente. Ok, perfecto, vamos a manjar. Manca uno, manca uno. Ya se siente. El bichipiti lo lanchamos para otra oportunidad. Escríbeme, Pablo. Fachamos el de bichipiti y lo fachamos. Último, último. Ok, el síndaco. Tira. Tiro. Lento, lento, lento, lento. Ah, vamos a ver como ah. Ah. ok, perfecto, vamos a cambiar de cambio de lato, cambio, cambio, cambio de, de, de brazo cambio de brazo cambio de brazo ha venido el sol, primo no era sin sol, va bene. Un poco de vitamina. Se va, se va. Uno. Dos. perfecto para el próximo voy a prenderlo più su così sento più que la hora de più el tricipiti porque hay più resistencia ok lo prendo su va da. tira tira tira tira, tira. Tira, tira, tira, tira, tira, ok, perfecto. Vamos a parar el último, el último, el último, el último, el último, el último. No, el último, no, queda mancando tuve, tuve, tuve, tuve. Okay. Hasta el terzo sí, el último sí. Ya. Ya. Ya. Importante estar en el, siempre en equilibrio. Tú toca este esfuerzo, vendrá pagato. Ya, nah, lentamente. Tú sí. Ok, perfecto. Vamos a, a cambiar de ejercicio. Vamos a, a cambiar de ejercicio. Vamos a hacer tipo la, la, la, la copa. La copa. Su, su, su. Su, su. Cuesta. Va, se va. Ta. Ta. El gómito no for you. No. De frente. Se cuesta. Si Si Si Si Si Si Si 60, 60, 60 60 60 que estamos elaborando el trichipiti nuevamente, nuevamente No lo como la hora brucha, brucha. Okay. Queda bancando uno, uno, uno en più, uno en più. Uno en più. Uno en più ya me el brazo y eso que no llevamos fato mi <tose> ah cambio cambio de brazo cambio cambio cambio cambio cambio cambio Madonna, no siento el brazo no lo siento no lo siento Yo aproximadamente con este ejercicio lo repito dos vueltas a semana. No soy un fisiculturista, pero me piace el movimiento, me piace que tú te mantengas, eh, que troves siempre el equilibrio, ni tropo grande ni tropo grosso. Cierto, si tú vas più grande, più grosso, pues ayúndele un poco de resistencia. Es de manjar de piu, <ríe> Ser piu constante con el entrenamiento. Alenar Allen, grupos eh, separados. Que yo siempre hago un total body o hago dos o tres ejercicios. Pues si tú voy hipertrofiar, prende un solo músculo. Así como fan los profesionistas. ¡Ira! Ok. Manca uno, manca uno, manca uno, manca uno. Madonna, se siente, se siente. Vino el sol, alegrar el giorno Ok, último. Mátalo como hora, mátalo como hora el tricipiti. Brucha, brucha. Okay, perfecto. Vamos a hacer ya para terminar este cueste, cueste ejercicio. Vamos a tirar. Adoro, Voy un poquito en la izquierda en el primo, guarda. Tiro su guarda. Tiro. Tiro. Tiro. Tiro. Tiro. Tiro. Tiro. Tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, Tiro perfecto. aunque puedo también farlo directamente. Tú te tuve cosita. Sí. Parda, aprendo Puedo modificar aunque el ejercicio, vale, Lo podemos modificar. Vamos a modificarlo. Vamos a modificarlo, va a drogar. Tra. Tra. Tra. Tra. Sí. Si, sí. Tra. Tra. Tra. Sí. Tra. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Nos queda mancando uno. Gol dice que hubo uno que le falta, que le falta cuatro volte. Va bene, va bene, va bene. Manca uno, manca uno, manca uno. Manca uno, manca uno. Manca uno. Prepárate, prepárate, prepárate. Prepárate. Prepárate. 3 2 1, via. Nuevamente, guarda. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 5 in più, 1, 2, 3, 4, 5, <ride> Tuve uno que la hizo para vueltas, vueltas, va a va, ver, De cápita, de cápita. Eh, por el giorno de hoy, habíamos finito. Miles, miles, miles. Gracias a todas las personas que han que no este ese ejercicio. Yo espero que tú logres tus objetivos. Si tú seas constante y disciplinado, vas a lograr tantísimas cosas en este universo. Lo importante: que tú te concentres. Tú, tú escribas dónde voy a arribar tú y. Y arribarás, y arribarás y siempre con disciplina. De core Pablo.